¡Hola! Hoy hacemos este vídeo para desearos unas felices fiestas. Así. ¿A que se una feliz Navidad? Que os traigan muchos regalitos. Lo pasáis con la familia. please. nada. Según me vienen las ideas. Por cierto, mira. muy navideño. Ayer estuve como que dos horas para que me saliese algo decente. Algo salido. pueblo de mi novio a pasar eh, noche buena, me lío con noche, buena noche vieja y navidad allí, luego volveré aquí, haré la maleta otra vez y si podemos, nos reunimos un poquito más, un poquito más en plan en una casa y música karaoke y algo de comida aunque normalmente comida poco porque ya venimos así, se sí, costa así que aprovecho este vídeo para Feliz Navidad ¡Sí! Feliz Año Nuevo aunque odio eh, la gente que lo dice antes Pero veo que no voy a tener tiempo así que eh, es lo que hay igualmente ya hay un vídeo programado para el martes que viene de mi experiencia en boldlands que estoy dando clases de dance con vídeos de mis clases y Pues nada, malos buenos.